hola en este video les enseñaré cómo se hace la purificación de agua con ozono system usaremos como ejemplo medio vaso de agua el cual solo requiere 2 minutos y medio programaremos el generador en la posición 1 que son 5 minutos puedes dejar completo el proceso o apagar el equipo al cumplir los 2 minutos y medio colocaremos la piedra difusora redonda en el fondo del vaso esto para aprovechar al máximo las burbujas de ozono en este proceso eliminaremos metales cloro Bacterias, sedimentos y olores El nivel del agua quedará entre 7.2 y 7.4 de pH El balance perfecto para nuestro organismo Recuerda que el beneficio de purificar tu propia agua Impacta directo en tu bolsillo Ya que el litro de agua te estaría costando 20 centavos en lugar de 2 pesos También ayudarás al planeta dejando de utilizar el PET El agua ozonizada también sirve como desinfectante Que es 3000 veces más poderoso que el cloro Así podrás sustituirlo. El equipo seguirá funcionando durante 10 segundos aproximadamente para limpiar el sistema. En AML Technology te damos productos de calidad. Para más información visita nuestra página www.amltechnology.com.mx Gracias.